Hola, chicas, vamos a empezar con un tutorial de Movie Maker. Lo primero que vamos a hacer, bueno, depende del sistema que tengáis. Aquí, si tenéis el Windows antiguo, os sale una ventana de buscar. Ahora en el Windows 10, viene esto aquí y le decís Movie Maker, escribís y ya os sale directamente y así no tenemos que buscarlo. Bien, como veis, yo no sé la versión que tendréis. El mío se organiza con una visión, con una ventana de previsualización. Pre aquí es donde van a colocar todas las fotos, la música, el texto que necesitemos y aquí hay menús de, navega de, menús de navegación ¿vale? ah, lo primero que vamos a hacer es eh, insertar fotos o vídeos le damos a este botoncito Bueno, voy directamente al escritorio para que veáis cómo me he metido antes en la carpeta, me ha salido la carpeta directamente yo la tengo en el escritorio, lo podéis tener en imágenes bien, pues yo la, la he puesto en el escritorio y le, pues, le las puedo coger todas o una de ellas sola si cojo una y le doy a, hacer, a abrir me la abre veis cómo coloca, ahora os diré qué pasa porque parece que lo coloca de 4 en 4 voy a insertar todas ¿vale? y me las pone una detrás de otras en el orden en el que quiere que resulta que yo quiero quitar esta, pues le doy aquí y le doy a suprimir y me la elimina que quiero primero esta la pongo aquí, sin, la arrastro sin soltar y me la mueve ahí que quiero está aquí abajo así de fácil veis esto de aquí abajo es un texto que está aquí escrito si quiero borrarlo no tengo más que darle a suprimir y poco más vamos a ir con las siguientes utilidades una vez que tengo aquí ya las fotografías vídeos vale eh, voy haciendo eh, efectos sobre ellas lo primero que voy a hacer es agregar música, si le doy a agregar música puedo agregarlo en el punto actual eh, que seguramente como no lo está aquí, veis la, la línea de reproducción, si yo me muevo por encima esto es como se va a reproducir, si la pongo aquí y le doy a play veis que cada diapositiva aquí viene la línea de tiempo, por defecto viene de 7 segundos ahora os digo cómo se puede modificar, por ahora lo vamos a dejar así, la línea de tiempo ahí y le voy a decir agregar música en el punto actual, por ejemplo. Y le doy a esta. He cogido y me he ido a mi carpeta de música que me ha vuelto a salir por defecto. Que no la quiero aquí en este punto, cojo y la arrastro pinchando y sin soltar a donde quiero que empiece. Que quiero que empiece en el principio, pues ahí. ¿vale? Se va a parar aquí, justo en el final. Hay una opción dentro del menú de herramientas de música, que son opciones que si quiero que, eh, que dure durante todo la toda la lo que dura las fotos pues lo puedo poner o no es en el menú de fotos ahora después lo veremos bien eh, la cámara web podemos grabarnos directamente de ella yo no lo suelo usar instantáneas es que nos hace una foto de lo que estamos viendo como si fuera la pantalla principal tampoco lo suelo usar mucho, el título si lo uso lo pone aquí, fijaos que dura también 7 segundos y ponemos aquí el título que queramos ¿Vale? lo dejamos así y podemos jugar con las características de siempre de Word de el tipo de letra, el tamaño si está centrado si no está centrado la duración de la misma si queréis si queréis que entre o que no entre, como entre, aquí tenéis, fijaos que cada vez que me pongo encima eh, se mueve de una manera o de otra, voy a elegir este que me gusta ¿vale? y veis que aquí se ha puesto el nombre, aquí la canción y aquí la, la, el título si quiero ponerme encima de esta foto y quiero poner un texto le puedo dar a la descripción, veis que aparece aquí y aquí aparece el texto. Lo voy a quitar y voy a continuar. Y abajo, si queremos poner los créditos, como es lógico, aparecerán al final. ¿Vale? Que también los voy a quitar. A ver si puedo, los voy a suprimir. Estaba buscando deshacer. Bien, voy un poco rápido porque no quiero que sea muy extenso. Aquí tenéis opciones de, de edición que afectan a la pantalla principal a la forma en la que entran los títulos ¿veis? ¿veis el prueba? si queremos que aparezcan así, así esto es toquetear y elegir el que más se ajusta a nuestros gustos por ejemplo a mí me gusta, el que más suelo usar es este este afecta a esto, veis que se ha modificado aquí la entrada ya nos ha quitado lo negro y como se ve de fondo el dibujo pues nos hace como una transparencia. Sigo. Las animaciones son importantes. Si me coloco en el principio solo me va me va a enseñar estas seis porque afectan solo a esta a esta diapositiva. Ahora si me coloco aquí veis que aparecen bastantes más. Podéis aplicarla todo a todas las diapositivas. Elijo esa, me voy a otra y elijo otra, ¿vale? Le voy a ir dando a cualquiera. Y estas de aquí de la derecha son efectos sobre la foto, no sobre la transición. Estas de aquí son de transición, o se van de aquí a aquí. No es nada raro, raro. Fijaos que la foto baja cuando me pongo encima. No es nada raro, raro baja o sube no es raro raro se desplaza hacia arriba aquí me dice no es está de sorpréndeme vale cojo esta y le doy a más vamos a ver qué más hay bajo el mismo sol veis que ha girado un poco nos hace un previo si le doy a esa voy a quitarme los cascos que seguro os estoy volviendo locas eh, si le doy al previo, al... al... Bajo el mismo sol. Como si he puesto eh, transiciones, pues ya hay transiciones en todas ellas. Veis que aquí aparece un cuadradito diciendo lo que hay. Bueno, estas son estas opciones. También tengo la opción de variar la duración de ellas, de cada una de ellas. Los efectos visuales es que actúan sobre, por ejemplo, esta foto. Pues la quiero. Pues así se quedaría. No me gusta. Edición deshacer. Aquí. Porque no me suelen gustar. Proyecto. Tenemos dos opciones. Con 16 novenos que es alargado y con 4 tercios que es como las tres antiguas. No tiene más esta parte esto es lo que os decía, que si le doy a ajustar a la música pues lo que hace es ampliarme las fotos hasta que la música, el total de la canción de esta persona se quede completa, cuando termina la canción, termina las fotos yo suelo hacerlo al revés le voy a deshacer y voy a terminar con la cuestión de la edición la edición que os decía antes del vídeo es que las diapositivas, esto es importante, pues son 7 segundos, pues depende de lo que sean si le doy a 4 me ha modificado solo esta, veis que es más pequeña depende de qué foto, pues igual podéis modificar una u otra eh, en cuanto a opciones de música, pues tenéis bastantes opciones ya os he dicho antes cómo se modifica el punto de origen y el punto de, el punto de origen lo más fácil es esto, veis que ha puesto 420, pero si os interesa un punto de hora exacto, o sea, de, de tiempo exacto, pues podéis manejaros con esto eh, el punto final, pues igual o sea, si veis y toco esto, veréis o deberíais ver, igual es que lo he tocado muy poco que se debería mover, ahí se ha movido 19 segundos, vale eh, le podéis poner un fundido a la salida de la música lento, medio, rápido o a la entrada que la música suene de una manera eh, progresiva no sé si veo algo más o me voy directamente a, a guardar el proyecto fijaos que aquí podéis girar las fotos ¿vale? seleccionar todo y aquí tenemos las opciones de guardado si le damos a guardar me da la opción de recomendado yo suelo usar para presentaciones que vayan a ponerse en la telera de 1080 le doy a guardar y fijaos que Windows Movie Video lo guarda en este formato, no lo guarda en otro no es eh, raro, pero igual tenemos que transformarlo con el AtubeCatcher, bueno, le doy a guardar y ahora esperar fijaos que tarda bastante dependiendo del ordenador eh, pues tardará más o menos no lo, lo voy a cancelar y os lo creéis, vale venga, muchas gracias